Estamos de vuelta, mis amigos, con ustedes Ahí en este subprograma de mañana. Y llegó el momento del tema central. El tema central de hoy es un tema muy particular, muy sí, especial, sí. porque incluye el acontecimiento de ayer domingo relativo a la fiesta de Navidad. Eh, Telenor es una empresa que, de ser una empresa pequeña, ha comenzado a desarrollarse en todos los aspectos, en todos los ambientes, en todos los niveles. Y se ha convertido en una empresa que no tiene, que no hay aquí en San Francisco de Macorís un lugar donde quepamos todos. A pesar del más gran, de, en términos de espacio, sí. lugar que pueda haber, como el caso del mayorista, eh, eso estaba abarrotado. Incluso hubo que hacer unas tarimas sí. eh, sí. eh, al, al lado sí. para poder abel, albergar al, al, a, a todo el, el personal de Telenor. La verdad que. Eh, esta fiesta fue una fiesta de la confraternidad, como cada como cada Navidad, se hace en los primeros días del mes de diciembre, se hace este encuentro entre todos, todo el que está ahí es empleado de Telenor. Ahí no hay eh, quizá unos o dos productores invitados, gente invitada, como el caso del senador, que siempre nos acompaña, el caso del candidato alcalde del PRM Siquio que nos acompañó también, de Tinita, bueno, dos o tres amigos. Eh, pero, básicamente, todo el que está ahí es empleado. Una actividad grandiosa que dice mucho de lo que es Telenor siempre al servicio de su gente. Mira, eh, hay que decir que la madurez que alcanza la empresa eh, se define en este gran encuentro navideño por ser una empresa de vanguardia del momento y que respeta sobre todo la, la línea programada por la misma empresa. Así es. es decir, que la familia Vargas cada vez más eh, muestra su empeño y su y su gran compromiso con esta comunidad de San Francisco de Macorís y la región y, la región, y todo el país porque ya somos marca eh, internacional sí. Eh, en Estados Unidos estamos reconocidos porque cada año la parada eh, Telenor es quien la difunde. Sí. Entonces, con esto se concreta la madurez de una empresa grande del nordeste para el mundo. Así mismo. Felicidades, feliz navidad y próspero Se hizo una fiesta años. grandiosa Donde todo el mundo bailó Comió, se tomó su trago Espectacular Miriam, siempre y, como y siempre Disfrutó, exacto, eso te iba a decir Disfrutó con Miriam Cruz Llamada la diva del merengue Por muchos años Miriam Cruz Ha estado en el gusto De, eh, de los dominicanos Por su calidad por Y eso es lo que eh, Telenor hace Siempre trae un artista de calidad, un artista de reconocida fama, no solamente local, sino también internacional, para que eh, comparta con nosotros. Y el, el año pasado fue Johnny Ventura, imagina. Sí. Ya tú, ya tú tenemos sabes. Una ¿sí? Llamada. Sí, tenemos una llamada. <ríe> okay. el tema. Adelante, buenos días. Sí. Buenos días, amado. Buenos días, Francis. Buen, Buen día. Fran. Mi es Cristian. ¿Cómo Cristian, ¿cómo tú estás? Buenos días, ¿cómo estás? Sí, siempre atento a su programa. Muchas gracias. Siempre muy atinado, muy eficiente la mañana. Para llamarte, para comunicarle a la población, por de ustedes, que nosotros tenemos más de 20 años como Junta de Vecinos en nuestro local, donde se imparte docencia a la catequesis a los niños los fines de semana, eh, también se da la misa los viernes. lucha que evita permita atraco ahí ¿eh? porque ya hemos sido objeto de, de atraco ahí ¿eh? en ese callejón que comunica con el águila sí. nosotros fuimos víctimas dentro de nuestro local de un atraco lo que le permite la delincuencia delincuentes ¿eh? ahí atracar más porque eso es un crimen la lámpara no, no está más oscura ahí ¿eh? pero nosotros entendemos que eso es un atropello a la comunidad y sí, permite más la delincuencia ahí ¿eh? Bien. Muchas gracias. Vamos a pedirle a, a Edenor que reponga esa lámpara. Es posible así que es. se le haya dañado el sensor. Usan un sensor para que prendan eh, la celda. Si es eso, es mucho más fácil resolverlo. así si lo cortaron, pues volver a colocarle la lámpara. Por lo que dice él. Mientras más posibilidades sí, le demos a, a la delincuencia, más delincuencia habrá. Volviendo al tema y a propósito de Telenor. Quiero saludar a un amigo nuestro que está, que fue miembro de, de esta empresa Telenor durante muchos años Y que nos está viendo ahora desde la ciudad de Nueva York Es nuestro amigo, eh, hermano y compadre, Darío Ali María ah, Darío, sí. Ali. Darío Ali, ah, hijo de Darío Ali ah, en, Así es, la, en la... Eh, allá en, en Nueva York, saludo para ti eh, Darío para toda tu familia que Tú está viendo. Que mira, papá... me, me, me acaba de mandar una foto que está allá en, en, en Nueva York. Mira, mira, miren estos muchachos. Darío, la, la magia de la tecnología. Así que el compadre Darío Ali que nos está viendo, Tú que fue que miembro papá... importantísimo de esta empresa Telenor sí, eh, a propósito a principio, a principio. de eso fue Control Master y eh, a, a las imágenes, por favor, de la fiesta, muchachos El qué papá importante. de Darío mi, era mi alguacil ¿Es verdad? Sí, pues fue alguacil toda la Ah, qué bien, así que ahí está Mira, Era señores. el alguacil que yo usaba regularmente De, de esto de la Telenor, Iguarín. de la fiesta Iguarín. Uno de los puntos más importantes que hay Que hay que destacar Es eh, El aporte Que hace Telenor a la región y al país ¿Por qué? Porque ustedes ven que en el club mayorista que Ya no cabemos en ningún eh, prácticamente en ningún local de, de aquí, habían más de mil personas, lo que significa que alrededor de, de o más de 600 empleados que tiene el grupo Telenor. Si cada y quien llevó sí, su exactamente, pareja, exactamente estamos hablando de mil y pico de personas. Pero, ¿qué significa esto? El aporte que hace esta empresa. Al desarrollo económico de este pueblo. Ahí está el discurso de, de, sí, de, de, de, julio, de Don Julio Vargas. Incluso eh, ahí nosotros en el día de ayer se colocó un trabajo donde se destaca ese aporte que hace la empresa. Cuánta gente eh, vive de Telenor de manera directa. Cuánta gente vive de Telenor de manera indirecta. Cuánta gente. Sí, porque si no es el tema. Si no es eh, Cuánta gente. Eh, aporta a su familia el sustento a sus hijos eh, las carreras universitarias la educación gracias al sustento que de esta empresa Entonces, de manera que este tipo de, de, de, de, de, sí, de empresas tenemos que protegerla, tenemos que apoyarla y tenemos que destacar y agradecer y felicitar a los hermanos Vargas y a, y a sus respectivas esposas por el esfuerzo que hacen cada año no solamente por la fiesta, sino por llevar alegría, por llevar información y por llevar esa estabilidad y ese desarrollo. Señora, que hay gente, y yo soy uno, que mm. llegamos aquí en motorcitos. Ellos lo que tienen un motorcito cuando llegué aquí, y gracias a Dios. Yo actualmente gozo de una estabilidad económica, eh, si se quiere, importante Ya un sí. motorcito, ¿verdad? Pedir el pedir profesional, la... pedir es es pedir profesional Es profesional, yo llegué aquí, el eh, eh, eh, bachiller Oiga muchachos, ya, muchacho, ya le pueden coger al prestado eh, eh, No, no, pero él se refiere a la economía eh, de una familia normal bueno, claro, que, eso... que No a la que entró a los 5 mil claro. millones de pesos de ayer domingo no exactamente, claro. y entonces... De pesos, 5 ¿no? mil millones de pesos sacar? por préstamo por carro. Uh -huh. No, él tiene un carro no, normal. Ese aporte que hace, que, que hace la empresa a, a, a la región. Gente que ha crecido 50. mucho. Yo lo puedo decir, yo entré aquí siendo bachiller, hoy soy profesional, gracias a esa estabilidad y bueno. al, al apoyo que me ha dado la empresa en todo Qué bueno. sentido. Así que felicidades. Y fíjate, el, hermano, el, aporte gran, el gran aporte lo hace Telenor porque a través de este medio se promueve bienes sociales, sí. eh, conocimiento, se promueve libertad de expresión, sí. se promueve eh, información. Sí. Y eso es lo que vale. En, en gran forma complementa. Así es. El, lo, lo que es el objeto de la empresa, que es de sí. comunicar e informar, pero de forma precisa y verá y respetar a la Ajá. sociedad. Ah, Siempre sí. sí, recuerden que, que también somos, porque ya no somos solamente televisión. No, no, no. Ya, ya ejemplo, no es solamente tenemos, cable. Eh, eh, servicios de internet, sí. eh, tanto eh, de manera residencial como, como eh, empresarial. Y también lo, esto de, de la conectividad de data. Y la expansión. O sea, eh, que la empresa le ofrece servicio a usted. Que si usted tiene una empresa y tiene varias sucursales, poder conectarle la data entre todas sus empresas y sucursales. Y, y la eso expansión, es muy la expansión. Claro, eh, llegamos, tiene presencia en eh, todas las regiones: desde Hermanas Mirabal hasta Samaná Exacto. y por aquí hasta hasta Montecristo, o sea que esta empresa o sea, ha crecido muchísimo. y conforme Felicidades a la empresa y nos país. sentimos orgullosos de ser parte a, de ella. A propósito es. de ese orgullo, el tema suyo es ahora. Ahí está. Bien, <risa> bueno, felicitar a Telenor sí. eh, grandemente y que tengamos siempre muchas Navidades juntos. Miren, obviamente que el espectro político aún sigue un tanto... Eh, incierto Escúchame, Francis sí, me a mi compadre de Allá en Nueva York Ajá. Que la pasola mía que era, era tan mala Que un día se me olvidó Frente a un centro de internet Y amaneció ahí Y nadie la robó Qué bárbaro, Qué bárbaro. Qué bárbaro. Y es verdad que eso pasó Y el centro de internet Y dejé la, eh, eh, eh, la pasola en el frente Caminando Y me fui caminando Porque estaba, no estaba acostumbrado Y al otro día fue que me acordé Y ah. fui y lo busqué Y ahí estaba no se lo robado. Imagínate tú es decir, que era una pasola gancho. ¿Qué vaina? Era un gancho ah, lo que había ahí. Era un problema el que se la robaba.